Es indispensable, no solo importante, es indispensable que esté incluido porque aquí hay mucha, eh, pues precisamente corrupción, porque ellos cobran por un nivel, ellos son eh, los jefes y aquí no hay castigo más que para los rasos. Llámense militares, llámense policías municipales, que desde luego que están coludidos porque eh, pues ellos mismos declaran ...que si hablan les puede pasar algo... ...o la misma federación quiere mandar expedientes a los estados... ...porque hay funcionarios públicos de niveles altos involucrados... ...pero no hay quien les haga un, una demanda... ...no hay quien los requiera, no hay castigo para ellos... ...y eso es una corrupción porque mientras que arriba en el poder sean quienes están eh, aceptando o teniendo o relación con el narco o con los delincuentes, pues no se va a acabar este, esta problemática. Entonces es muy necesario que también a ellos se les castigue. Desde todos los altos niveles, llámese presidente de la república, secretarios de estado, eh, gobernadores y todos sus gabinetes. A esos niveles son los que estamos pidiendo que sean incluidos para que sean castigados y sean llamados a cuentas.